Muy buenas a todos, hoy les voy a enseñar cómo verificar tu canal de YouTube sin ningún problema. Muy bien, primero tenemos que irnos... A ver, espérenme. Bueno, primero tenemos que irnos a la aplicación... Bueno, primero nos tenemos que ir a la aplicación, la aplicación Chrome, le ponemos aquí, YouTube, ah, aquí está, a ver, nos equivocamos, YouTube, YouTube, Perry, la ponemos aquí en su página, y ¿No me equivoqué, la ponemos aquí en su página, bueno, en mi caso yo ya, bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, a mí en mi caso yo ya verifiqué. el... Es de mi, tele, mi teléfono y este es el de mi mamá Y aquí me dice mi cuenta verificada Así que solo lo que nos falta Solo lo que nos falta es Bueno, como lo que nos falta Solo tienes que poner como tú Solo tienes que poner Ingresa tu número de teléfono y tu código de verificación de 6 dígitos te va a poner aquí. Y luego aquí te pone tu cuenta ya está verificada. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es irse a la aplicación de YouTube Studio. Le pone, yo quiero, por ejemplo, editar este video en el lapicito. Y otra vez el lápiz. Y aquí donde les Si ustedes le pican aquí y no les aparece que verifiques tu cuenta. Ya saben que tienen que hacer. En mi caso aquí me aparecen estas tres miniaturas. Pero si tú no quieres esa le picas a la opción de miniatura personalizada. Y aquí le pones esta... Bueno, yo quiero esta de zapatos. Y aquí me pone que ya está tu miniatura. Y nada más... Le pones a guardar. Así que aquí ya saben cómo verificar su cuenta. Yo ya me la aprendí de memoria. Así que hasta luego. Bueno, esperen. Adiós.